¡Escocá! llorar! ¡Signora! ¡Signora! ¡Signora! ¡Signora! llorar! ¡Soy un hombre solitario. ¡Hey, hey! hey ah ay, este ay A ay ay, ay de ay ¡Ah, no ay, <risa> <risa> Cuando yo recibo de plata, cuando cantes chorro de no oro. Cuando yo recibo de plata, cuando cantes chorro de no oro. ¡Aplaca! ¡Ambicinita! ¡Sobodo gusto! ¡No, no, no, Yeah. una producción de Julio Alecones Salazar